al aire, ya. Entonces, buenas tardes con, con todos. Voy a empezar a, a copiar el, el enlace de la transmisión de tal manera que lo podamos ya. enviar por las diferentes listas del WhatsApp, avisando que ya estamos conversando. Entonces, a las personas que se vayan conectando, les pido el favor que nos tengan paciencia un momentico mientras envío este enlace de la transmisión. Y... Y esperamos que, que las personas se vayan un poco conectando. Entonces, les voy contando cuando lo haga para que podamos empezar con la presentación de nuestro super invitado del día de hoy. Por ahí te suena algo, Rafa. Sí, ya. Listo. Esperamos un segundo. ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando, perfecto. Ah, okay. Espérame un segundo que el computador acá no me está dejando enviar el, el otro enlace y ya. Ya comenzamos. Qué pena contigo, Rafa. Listo. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a las personas que, que están conectadas en este momento. La idea es comenzar la conversación con Rafael Pavón para no perder digamos, tiempo, tiempo de conversación, las personas que se vayan conectando, pues igual, en este mismo enlace va a quedar la conversación completa de la transmisión. A Ustedes que nos están viendo, les pido que nos comenten desde dónde nos están escuchando, cómo se llaman, para poder estar interactuando con ustedes adicionalmente, en los comentarios que aparecen en el Facebook nos pueden dejar cualquier tipo de pregunta de necesidad de ampliación o de comentario al respecto de nuestra conversación y lo que vamos a hacer es irlo recogiendo al final de nuestra conversación para que también podamos escucharlos a ustedes y poder conversar de una manera más interactiva con cada uno de ustedes. El día de hoy estamos muy felices porque tenemos pues a Rafael Paón eh, compartiendo con nosotros con un tema muy interesante qué es la educación inclusiva como derecho y las implicaciones que esto tiene también en el ejercicio un poco desde, desde nuestro rol como docentes, como directivos docentes, como docentes de apoyo, como padres de familia y como población y colectivo tenemos que, que entender la educación inclusiva como derecho y ya no como, como una modalidad de atención en sí misma, pero yo no voy a empezar a hablar acá Exacto. sola ni nada por el estilo. Entonces, Rafa, te agradezco mucho que estés compartiendo este espacio con nosotros y, y te pido el favor que nos apoyes un poco con una presentación tuya. Bueno, gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Creo que este espacio ha sido consistente y ha contribuido a una conversación y a aclarar muchas dudas que muchas personas interesadas en la inclusión y particularmente en la educación inclusiva con personas con discapacidad han encontrado durante estos días, como repito, un espacio de formación y de intercambio y de conversación y, y realmente poder estar aquí es un gusto conmigo esta tarde. Pues Rafael Pavón es una persona que lleva ya varios años trabajando en el tema de educación inclusiva. Yo soy maestro de formación filósofo, estudié filosofía y, y como nos pasa a muchos de los que estudiamos filosofía, tuve la experiencia de ser maestro, casi accidentalmente, y descubrí que todos esos discursos universitarios necesitaban pedagogía para poderse llevar y a los muchachos y a los jóvenes y empecé a trabajar como maestro y realmente toda mi vida he trabajado en educación y me siento un educador, he trabajado como investigador, como consultor con diferentes entidades eh, del sector público en algunos casos. Trabajé pues, con la Alcaldía de Bogotá, con el IDER varios años, con organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional en el tema de la promoción de la educación inclusiva en el país. Soy además pues, persona con discapacidad y de alguna manera fui un estudiante incluido cuando hice mi bachillerato y en mi primaria y en mi juventud. Y siempre he creído que la inclusión es sobre todo un hecho natural, el hecho natural de que todos los niños pueden estar juntos. Y creo que muchas veces nosotros como maestros nos enredamos y olvidamos ese hecho natural de que la escuela es un espacio donde todos podamos estar juntos y ya miraremos algunas ideas sobre qué es lo que esto implica. Muchas gracias, Sara, de verdad, por la invitación. No, Rafa, muchas gracias. Creo que tú desde tus ejercicios que haces en diferentes escenarios, desde las tertulias pedagógicas que se estaban llevando a cabo todos los martes, desde la participación en los diferentes académicos, promueves finalmente esa reflexión que nos hace a veces situar y tener un piso de realidad sobre, sobre el proceso de educación inclusiva, porque a veces pareciera que, que todo se supedita al método, ¿no? A la forma, al cómo. Sí. Pero creo que también es importante hacer el ejercicio de pensarnos por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué implicaciones tiene, y, y a mí, digamos, desde lo personal, yo sí te agradezco muchísimo porque en los diferentes escenarios en los que te he oído, incluso antes sin conocerte, me has movilizado muchas reflexiones en la práctica, y creo que, que eso es un valor inagotable que tenemos que tener en la práctica eh, pedagógica. Entonces, feliz de que, de que estés conversando con nosotros, muchas gracias Ángela Medina por estar conectada desde Pereira, que estás ahí permanentemente apoyándonos, Lucita también, que, que se conecta seguido a estas conversaciones que tenemos, saludos hasta Cúcuta para, para Mineri Barrera, que es una docente de apoyo espectacular eh, que, que contamos ahí en Norte de Santander. Saludos a Gladys a Perú, saludos a Yureni Ramírez eh, desde Arboledas, a Giselle Montoya y a todas las demás personas que se estén conectando, a Lisette desde Guata, desde Guatemala, muchísimas gracias por estar conectada con, con nosotros. Rafa, pues es gracias por, por estar en estos espacios nuevamente y creo que es importante empezar con una primera pregunta que parece un poco sencilla, pero creo que tiene una complejidad enorme y es ¿cuáles son las implicaciones de la comprensión de la educación inclusiva como derecho? Porque yo creo que todos tenemos en nuestra conciencia que la educación es un derecho y, y muchos actores nos pensamos la educación inclusiva como un derecho pero creo que va más allá de decirlo. Creo que hay muchas reflexiones de fondo que tienen que trascender a la práctica y a repensarnos como actores de los procesos educativos y quisiera uh -huh. que, que, nos, que nos apoyaras un poco con, con esa pregunta. ¿Qué implicaciones tiene comprender la educación inclusiva como derecho? Bueno, qué maravilla que haya maestros y maestras de tantas partes de, de Colombia y de fuera de Colombia y realmente pues uno siempre aprende desde los maestros. Yo no quisiera pues, que fuera aquí como el discurso del experto y la cosa por el estilo, porque realmente la educación inclusiva se hace en los colegios y no se hacen los decretos, que okay. son importantes, sino se hacen las aulas y con niños concretos y con maestros concretos, que son los que verdaderamente le enseñan a uno. La pregunta es muy difícil, Sara, pero, pero hay que intentarlo. Yo creo que hay cosas que, que, que suenan obvias, pero que hay que repetir constantemente. Primero, la educación inclusiva no debe ser identificada con la educación de las personas con discapacidad. Nosotros todo el tiempo decimos la educación inclusiva es más amplia que la educación de las personas con discapacidad y de alguna manera se nos olvida... Y siempre que oímos la palabra educación inclusiva, pensamos en la discapacidad. Es más amplia no solamente porque abarque más poblaciones, sino es más amplia porque hace referencia es a una transformación del sistema educativo. Es decir, es reconocer que el sistema educativo tiene formas de marginación y exclusión y que de alguna manera cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de una educación no excluyente por supuesto hace referencia a ciertas poblaciones porque hay poblaciones que tienen una digamos mayor tradición de marginación de exclusión del sistema educativo y que de alguna manera no han tenido acceso a la posibilidad de una educación juntos entonces es entender que estamos hablando es de una transformación del sistema educativo y de la escuela lo otro que quería decir es una preocupación que creo que tú compartes Sara y es los efectos que está teniendo en este momento de pandemia y de educación en casa el tema de hablar de derechos de la educación como un derecho porque de alguna manera ante esta situación Volvemos al asunto de la, misión, de la visión de la discapacidad como vulnerabilidad, como población en debilidad que atiende a necesidades a punta de beneficencia, y de misericordia, de programas de asistencia social y se nos olvida nuestro carácter de derecho. Yo creo que eso es un tema que, que tenemos que tener mucho cuidado porque hemos hecho un recorrido en los últimos años para no solamente que las autoridades estatales y la sociedad en general reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, sino también a las mismas personas con discapacidad, que muchas veces olvidamos y digamos, por decirlo de alguna manera, recurrimos a la debilidad como una forma de obtener unos recursos y unas posibilidades que están muy limitadas en este tiempo. Perdonen si estoy hablando muy largo, tú me dices algo. Lo otro que yo creo que es importante es entender que la educación tiene un doble carácter. Es un servicio y es a la vez un derecho. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Constitución Nacional, en su artículo 68, dice la educación es un servicio y un derecho de la población. Son las dos cosas. ¿Qué quiere decir cuando decimos la educación es un derecho? Y no solamente un servicio. Estamos diciendo que nuestro ejercicio como ciudadanos, nuestra existencia como parte de la sociedad, hace que de alguna manera tengamos la posibilidad de acceder al sistema educativo como una forma de enriquecimiento personal y social. Es decir, que no es solamente el acceso a un servicio como puede ser el servicio del teléfono o, el, o ciertos servicios públicos, sino que la educación y la salud tienen ese carácter de obligatoriedad que está defendido por la Constitución, que está confundido por el sistema legal, por los convenios internacionales, por el mismo sistema judicial. Y no es una acción de una sola vía, el Estado o la sociedad prestando atención, sino es también una in inherente posibilidad de los sujetos y de todas las personas, de todas las personas. Cuando decimos que la educación inclusiva es un derecho, lo que estamos diciendo es que tenemos todos el derecho a participar y aprender juntos. Yo diría que un carácter esencial de la educación inclusiva es el educarnos juntos. Y creo que eso es una insistencia muy grande. Es la posibilidad de que los niños y las niñas, a pesar de sus diferentes condiciones y circunstancias, tengan la posibilidad de acceder a un sistema educativo regular, por supuesto con unos apoyos, unos ajustes y unas adecuaciones, ahora hablaremos de eso, pero es el hecho de que personas de distintas condiciones y con distintas circunstancias encuentran en la escuela un lugar común, la escuela como una forma de servicio. No sé, digamos, es... El, el último punto que quisiera recalcar es que cuando decimos educación inclusiva es un derecho estamos diciendo que tenemos el derecho a la participación de la vida escolar que es un tema central a mí me parece incluso más central que el aprendizaje educación inclusiva quiere decir participar y aprender juntos ambas cosas participar de una vida comunitaria a través de la escuela y aprender juntos todos. ¿Por qué es tan importante la participación? Hablemos de los niños con discapacidad o de los niños que tienen formas de marginación, porque en realidad es la única oportunidad de convivir juntos es a través de la escuela. Los niños con discapacidad han tenido una tradición de ser excluidos, de estar por fuera del sistema educativo. Digamos que podríamos decir hasta ahí. A mí me parece muy importante varias cosas de lo que dices, todo lo que dices es, es vital. Y comparto contigo el tema de la participación. Algo que a mí me pasa, eh, he tenido la oportunidad de ir a algunas zonas de nuestro país, a varias zonas de nuestro país, a apoyar procesos con, con los docentes, sobre todo procesos de formación. Y creo que una pregunta recurrente, cuando hablamos de educación inclusiva, está centrada en el aprendizaje por encima de cualquier otra preocupación en muchos de los escenarios la, la preocupación está situada por el aprendizaje y por cómo damos cuenta de los aprendizajes de los estudiantes uh -huh. en ese sentido pareciera que la participación pasa a un segundo o a un tercer plano por no ser tan relevante en el proceso en sí mismo de educación y resulta que contrario a todo la participación es el eje fundamental del ejercicio. Si tú no sí. participas activamente, si no, tú no participas en igualdad de condiciones y no tienes un lugar en el que puedes ser y estar conforme a tu diversidad, conforme a tu identidad, a tus gustos, a tus intereses, pues no vas a aprender. O sea, básicamente nos preocupa muchísimo el aprendizaje, pero sin, aprend sin participación no va a haber proceso de aprendizaje en sí mismo y cuando hablamos de participación es una palabra que se dice a veces muy rápido, pero en últimas a veces no nos pensamos que esa participación tenga dos componentes eh, que son para mí vitales, y es el tema de que sea en igualdad de condiciones y que esté alineada con la dignidad humana. Porque yo me he casos en diferentes rincones y en zonas rurales en las que, por ejemplo, algo que a mí me, me, me hizo reflexionar muchísimo y que movilizó mucho la transformación es que en un sector veredal de Colombia llegó a una institución educativa a hacer docencia de apoyo y me encuentro un estudiante con discapacidad intelectual asociada con baja visión y el estudiante hacía tres cosas que no hacía nadie más de sus compañeros pares una era que estaba encargado de los tintos entonces él iba, traía la leche, hacía traía el café y armaba el tinto y me hacía perfecto estaba encargado de organizar la sala de materiales de educación física donde había un reguero de balones, de lazos y un montón de cosas, de materiales. Entonces, él lo, lo organizaba y lo otro que hacía era que barría los espacios comunes. Y ahí la pregunta que yo hacía en, en ese lugar es, claro, el, el estudiante está presente en el escenario, físicamente está presente en el escenario educativo y también en la matrícula aparece su nombre. Ta, ta, ta, ta, el nombre que sea aparece en, en el CIMAD, registrado como en la matrícula como estudiante con discapacidad. Pero mi pregunta eh, que encaminaba la reflexión de esa comunidad educativa era, ¿estamos en igualdad de condiciones y estamos alineados con la dignidad humana? O sea, cualquier otro estudiante uh -huh. que tuviera esa condición de discapacidad claro. intelectual asociada o con discapacidad visual estaría claro. barriendo, estaría haciendo el tinto o estaría organizando los materiales de la sala. Eh, de educación física, probablemente la respuesta es no. No, probablemente sí. Es que yo creo que, digamos, es muy importante formar parte de, ¿sí? digamos, cuando le damos ese valor a la participación, es que probablemente si esos es niños, si los niños no tienen esa oportunidad, en países sobre todo como los nuestros, pues lo que los estamos condenando es estar metidos en un cuarto, en una casa, a ver una televisión, todo el día, y aún, digamos, a no formar parte de una comunidad, sino estar siempre marginados, y sobre todo siempre estar catalogados como el niño paciente. La educación inclusiva quiere permitir el derecho a la infancia. Y una cosa que es importante es que, no podemos identificar educación con escolarización. ¿sí? La educación es mucho más amplia que la escolarización, pero en nuestra sociedad la escolarización es la forma de educar a los niños. Digamos que se ha impuesto un sistema que es muy histórico, situado en el tiempo, que es la escuela, y que de alguna manera lo que estamos diciendo es los niños tienen derecho a participar de la vida escolar pero participar de la vida escolar es aprender. Okay. ¿Sí? Digamos, uno va al colegio a aprender. No es solamente un mecanismo de protección. No es la escuela que, que cumple un papel protector, pero no es solo eso. Entonces yo lo que creo es que muchas veces lo que caemos en los colegios es decir, mientras el niño esté aquí, no importa. La educación inclusiva dicen los técnicos no es colocación no es un problema de lugar no es que no se trata como en algún tiempo pensamos digamos durante todo el tiempo de lo que se llama la integración escolar que se trata de simplemente de lograr que el niño esté en el espacio escolar sino importa lo que pasa en el espacio escolar en términos de lo que tú estás diciendo sea de dignidad de aprendizaje no es que sea indigno que un niño barra un colegio no ni que organice un valor sino que solamente haga eso no cierto sino que podamos encontrar mecanismos para que él en su propia condición pueda aprender es, es yo creo que ahí hay una falsa dicotomía digamos que es como que participar es en los recreos y participar es participar de las actividades extraescolares o de ir a la asamblea o que el niño participe en el desfile. No, participar de la vida escolar es también participar del saber y del aprendizaje. Y es fundamentalmente eso porque la escuela tiene esa función. Y yo creo que hemos cometido muchas veces el error de pensar que se trata de una colocación. De alguna manera hay algunas personas que en la educación inclusiva una lucha contra las instituciones de atención especial. Es decir, que el triunfo de la inclusión es que yo saco a los niños de instituciones especiales marginadas y los llevo al colegio y que con eso ya logré superar la marginación. No, no es un problema de situar. Es un problema de hacer parte de que como te digo, me parece que eso implica el aprendizaje. Yo quisiera dar un, como un pasito más en ese sentido, digamos. Lo otro es que cuando decimos que la educación es un derecho, es que no es un acto voluntario de nadie. Es decir, ni es un acto voluntario de los maestros, no es un acto voluntario del Estado. Y lo que es más difícil de entender, es que es un derecho del niño, no de las familias. Y muchas veces tenemos que enfrentarnos a las mismas familias. Digamos, el ansia protectora, el decir que es difícil, la existencia de miles de barreras para que los niños puedan ser incluidos, hacen que muchas veces tengamos que luchar contra las propias mentalidades culturales que se imponen en todos los actores, padres, profesores, man, etcétera, etcétera. O sea que no es un tema que ya llevamos muchos años, de que hay dos opciones o tres opciones. O yo llevo al niño a la escuela inclusiva o yo lo llevo a si no sé dónde, sino pues es un derecho. En muchos países la, la educación es un, una obligación de las familias, es decir, no se le pregunta a la familia si quiere que el niño sea educado o no, sino es una obligación. Todo esto que estamos hablando, pues un poco para dar información para los que nos están viendo, es el, el, el, el desarrollo de un proceso como es la educación inclusiva, que no es colocación, como les digo, es un proceso está documentado, está relacionado, está llevado a cabo y se ha impuesto normativamente y sobre todo se ha impuesto en el sistema de Naciones Unidas. ¿Sí? Estamos hablando del artículo 24 de la Convención, el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que habla del derecho a la educación inclusiva, y lo discrimina en el tema de pues, apoyos, que, eh, necesidades, que ajustes son necesarios. Estamos hablando de un documento que es clave, que pues había hablado ya contigo, Sara, y creo que muy juiciosamente tú has hecho la tarea de, de la observación número 4. Existe un documento que hizo el comité de, en el año 2016, en el, el comité de, de la convención la convención de los derechos de las personas con discapacidad tiene un comité de expertos internacionales personas con discapacidad su mayoría que son expertos independientes que forman parte de un comité que tiene la función de hacer seguimiento y de proponer el alcance de los distintos artículos de la convención esto no es un problema de hacer declaraciones sino de cómo llevarlo a la práctica. Y la observación número cuatro, observación número cuatro del comité de, los de, de, de la Convención de los Derechos con Discapacidad, pues habla en concreto del derecho a la educación a profundidad, lo explica, lo disgrega, lo fundamenta. Pero mucho antes venía toda una formación documental y de justificación donde yo destacaría dos documentos para los interesados en entender la inclusión como un hecho político que es un documento que se llama el estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a, a la educación que es del año 2013 y un informe que hizo el relator de las Naciones Unidas un costarricense que se llama Bernard Muñoz, en el año 2007, sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad. En la medida en que se fue adaptando la convención en los distintos países, pues eso llegó a la legislación. En el caso colombiano, pues está el desarrollo en la ley 1618 o la ley estatutaria de discapacidad todo el artículo 11 que determina cuáles son las obligaciones, y sobre todo en un, yo diría, prolífico trabajo que ha hecho la Corte Constitucional para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Perdonen que tome esta actitud de cátedra, pero lo que me parece importante es que quienes estamos interesados podamos explorar y trabajar Toda una documentación que haya ahí que hace que esta idea del derecho a la educación no sea solamente un discurso. Perdón, retazo. No, para nada. Creo que es muy importante que, que el discurso justamente deje de ser un discurso y empiece a tener fundamentos sólidos frente, frente al proceso. Compartí en los comentarios, en el enlace de, les, de descarga del comentario número cuatro... Sobre, ah, okay. sobre el derecho a la educación inclusiva para que las personas que nos están viendo puedan acceder ahí directamente, dan la opción okay. español, eligen Word o PDF y lo descargan para que puedan también nutrirse okay. de ese documento los demás documentos que tú nos estás referenciando también los pondremos posteriormente en el enlace claro. para que puedan acceder a ellos sí. yo entro a Facebook y los pongo en algún momento te agradezco mucho Rafa sí, no, no. Eh, frente al, al tema de que no es es un acto que no es un acto voluntario de nadie, creo que también es importante acotarlo porque creo que muchas personas piensan que todavía es una opción, ¿no? que todavía estamos entre, frente a la decisión de decidir o no decidir si lo hacemos y pues definitivamente con, con los derechos no se, no se negocia. Eh, la siguiente pregunta que habíamos preparado para dinamizar este espacio es cuáles son los componentes de la educación inclusiva, según también este comentario cuatro de la convención que nos que nos referencia a varios de los componentes de la educación inclusiva. Okay, mira, yo yo quisiera decir esto por mi propia experiencia personal y es que que si este tema detrás de las personas con discapacidad muchas veces aparecen familias valientes o se ve como un acto heroico o de alguna manera, eh, es la importancia de romper una cantidad de barreras que existen. Y yo creo que la educación inclusiva tiene que ver mucho con la superación de las barreras. La educación inclusiva trae como una consecuencia el hecho de que movamos nuestro foco de atención, de mirar al niño y sus limitaciones, a mirar el sistema educativo y sus barreras. Esto se dice fácil, pero es un cambio mental muy profundo, ¿cierto? Digamos que, que implica que las familias asuman el proceso educativo no como un acto compensatorio a las debilidades de los niños o a las limitaciones de los niños. Implica que los maestros no tengamos tantas preocupaciones por las limitaciones del niño, sino que miremos más bien las barreras y las dificultades que tiene el sistema educativo. O sea que una primera cosa que es central es mover nuestro foco de atención, casi como una revolución copernicana. ¿Sí? Decían, pues dicen, cuando Copérnico dijo, no, es que no es el sol que le da la vuelta a la tierra, sino es la tierra alrededor del sol. Entonces nos estamos llamando es a un acto de, de transformación cultural que es entender que existen barreras. ¿Qué tipos de barreras? Hay muchas, pero digamos que tú sabes mejor que yo que el índice de inclusión las organiza de tres tipos: los índices de las barreras de tipo cultural, las barreras de tipo político y las barreras que tienen que ver con nuestras prácticas. Es decir, la educación inclusiva implica una transformación del sistema educativo. Es una innovación educativa. Eso es lo encantador para los maestros. Y ojalá pudiéramos como pedagogos asumir, vea, aquí lo que tenemos es un reto educativo. No vamos a transformar a los niños. No los vamos a normalizar. Vamos es a cambiar nuestras miradas sobre el sistema y, de, y cómo lo podemos romper. Esa eso es una primera idea, que sería un componente fundamental de lo que entendemos por el derecho a la educación. La, el centro de la mirada en las barreras, entender que hay unas barreras que vienen de nuestras formas de pensar, de nuestras percepciones, de, digamos... Yo siempre cuento esta historia, Sara. Yo trabajé algún tiempo con muchachos en conflicto con la ley. Y cuando se hizo el Código de Infancia y Adolescencia, que es del año 2006, una de las condiciones que establecía el código era que los muchachos que tenían conflicto con la ley tenían derecho a ir a educación regular y, no sola, y que no tenían que estar todo el tiempo atendidos en los centros de reclusión y empezamos a llevar a los niños a los colegios. Yo en ese tiempo trabajaba con, ya no me acuerdo, la Secretaría de Educación de Bogotá o Secretaría de Integración. Y surgía siempre una palabra en los colegios. Una manzana podrida daña el bulto. ¿sí? Que era la idea que expresaban maestros, rectores, etc., que si yo llevo una chica que tenía un conflicto con la ley o que tenía un problemas con drogadicción o problemas incluso de tipo penal a un colegio, eso iba a dañar totalmente el colegio. Y había todo tipo de barreras. ¿Cuál fue la solución? Casi es terrible confesarlo. Mentir. Llevar a los niños y no decirle a nadie que eran con conflicto con la ley y funcionaban, probablemente perdían algunas materias, necesitaban aulas de aceleración, necesitaban apoyos, pero se mueve ese prejuicio que hay. ¿Sí? Si yo llevo un niño con síndrome de Down al colegio, pues viene de nada el problema, como ya se ha hecho no sé cuántas cosas. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con, con, con esas barreras culturales, por supuesto que haya una normatividad que permita estos procesos de inclusión y sobre todo que en las aulas haya el deseo de hacer prácticas educativas. Eso me parece que es clave, yo sí, creo que tú creo que, lo has vivido todo el tiempo me, en la vida, ¿no? Muchísimo. Ese tipo de barreras que se enfrentan y que hacen que muchas veces sea un problema del maestro de apoyo, o yo no sé como que se espera que haya alguien mágico que normalice al niño. Y la discapacidad no se quita, ahora eso te lo aseguro. Sí, y creo que ahorita por la contingencia, esas, esas prácticas o esos pensamientos incluso, esos imaginarios de los docentes, en los que se, se ratifica que el tema de, las, de los estudiantes con discapacidad es una responsabilidad exclusiva de los docentes de apoyo, si así se sí. piensa y así se da la realidad, esta contingencia ha vivido muchísimo más estas discusiones. Esa creencia. En tanto se ha pensado que entonces el docente de apoyo está llamado a hacer la guía específica para el estudiante con discapacidad, a mirar los procesos evaluativos, incluso prácticas, por ejemplo, con modelos lingüísticos e intérpretes que hay en diferentes zonas, lo que nos han manifestado es que básicamente usted evalúa, usted pone la nota, y usted está pendiente del proceso, lo que me diga usted es lo que se hace. Que yo hago. <risas> como si fuéramos sí. los docentes, es decir, como si el ejercicio de ser docentes de apoyo nos habilitara uno para decidir qué contenidos van a ser los que van a mediar el proceso de aprendizaje, qué métodos se van a utilizar, cómo evaluamos y decidir toda esta suerte de decisiones que son de tipo didáctico que no son responsabilidad exclusiva en términos de la toma de decisiones del docente de apoyo sino que tienen que ser una decisión conjunta y sobre todo liderada por ese docente de aula porque en últimas claro. no podemos seguir pensando que las personas con discapacidad son personas especiales que necesitan uh -huh. profesores especiales porque definitivamente eso no es inclusión así estén las personas con discapacidad colocadas en el escenario educativo común okay. es que durante mucho tiempo se pensó digamos esta, con esta lógica formas especiales de aprender necesitan formas especiales de enseñar y lo que estamos diciendo ahora es formas especiales de aprender necesitan apoyos uh -huh. y necesitan ajustes para poder aprender pero no implica ni la marginación ni la eliminación, ni la facilitación, yo no sé cómo llamar eso. Digamos en el sentido de, como esta persona tiene problemas, pues quitémosles las exigencias regulares, digamos, de la escuela. Pero bueno, si tú me permites, yo quisiera dar otro paso que es importante, entre otras porque fue algo que se construyó en Colombia, que es, digamos, cuáles son los componentes del derecho a la educación. Sí. Y cuando digo que se construyó en Colombia, fue que en los tiempos del desplazamiento fue fuerte, los tiempos de la guerra dura en Colombia, alrededor del año 2000, las Naciones Unidas envió a una relatora para hacer seguimiento a cuál era la situación del derecho a la educación de en Colombia. Y la relatora se llamó Caterina Tomaszewski, que ya murió. Y Katerina Tomaszewski eh, hizo un planteamiento de cómo podemos entender el derecho a la educación. Y como todos sabemos, lo hizo a partir de cuatro palabras que empiezan por A. Una primera es que el derecho a la educación implica el acceso. El acceso como condición del derecho a la educación o sea la, el acceso al sistema educativo la posibilidad de de garantizar que el niño entre al sistema educativo pero lo más importante y en eso pues tú eres una experta es que el niño tenga acceso al conocimiento a través de ajustes y adecuaciones como por ejemplo es el diseño universal muchas veces cometemos el error de pensar que el acceso es solamente el ingreso al sistema educativo el matricular al niño y volvemos al asunto es cómo él accede al, al saber y cómo accede a las formas de participación cómo accede al proceso educativo al derecho a evolucionar etcétera dentro del sistema <coughs> El otro tema que es importante ahí es que, por supuesto, el acceso implica la eliminación de barreras, barreras físicas, por supuesto, en el colegio, pero también el hecho de poder tener dentro de la vida escolar eh, la posibilidad de participar activamente en la vida escolar y no solamente en un pedazo de ella, sí. ¿cierto?, que como me pasó a mí cuando yo era un niño, hace ya varias décadas que no les cuento, pero por ejemplo había una clase de educación física, entonces yo estaba eximido, decían en ese momento, de la clase de educación física, o tenía un compañero que tenía lo que llamaríamos hoy una discapacidad intelectual, entonces lo eximían de matemáticas, ah. ¿Sí? o sea, lo sacan... Y muchas veces eso pasa en los colegios todavía, yo creo. Que hay ciertas formas como de eximir. Mientras tanto tú haces otra actividad. Ese acceso entonces es el acceso físico al sistema educativo personal, pero también acceso al saber. El segundo componente que es una palabra que yo no sé si existe en español, asequibilidad. Yo creo que es mejor llamarla, como lo llaman los documentos, disponibilidad. ¿Sí? Es decir, que la oferta educativa que hacen al niño o al joven con discapacidad sea en realidad disponible. Uno de los líos que hemos tenido, por ejemplo, en Bogotá, es que durante muchos años había lo que llamaban Colegios especializados ¿sí? o los colegios de inclusión, que llamábamos en una época. Okay. Y es que por cada localidad se determinaba que un colegio se especializaba en un tipo de discapacidad. Por ejemplo, en Súa había un colegio especializado para niños con discapacidad visual, otro para los niños con discapacidad auditiva y en una localidad como bogotá muchas veces para los niños ir al colegio era unos viajes que eran insuperables para ellos y entonces la disponibilidad es que en la comunidad del niño en su vida comunitaria es decir en su barrio o cerca de donde está haya una posibilidad educativa eso yo entiendo por disponibilidad. No sé si para ti también. Sí, y es justo que esté cerca la casa, que sea la institución educativa más cercana a la casa en la que se educaría mi hermano, en la que estaría la persona que está más cerca a mi hogar, mi primo, mi hermano, una persona cercana. Iría a una institución educativa que queda a tres, cuatro, cinco cuadras de mi casa y no tendría que atravesar la ciudad de un lado a otro teniendo que llegar al escenario educativo. Digamos que ahora, eh, creo que uno de los retos que se presentan, no, no decir, digamos, que en las siguientes o en las demás poblaciones no se presente, es la, la implementación de la modalidad bilingüe bicultural en Colombia. Esto, estas instituciones educativas en las que nos pensamos que se instale toda la modalidad que permita que las, los estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas colombiana, puedan tener de manera cercana, intérpretes, modelos lingüísticos, docentes de apoyo que puedan interactuar y se priorizan algunas instituciones educativas. Creo que uno de los mayores retos que tenemos como Colombia es justamente cómo articulamos la implementación de este, esta modalidad de educación bilingüe y cultural que está contemplada en el decreto 1421, pero lo hacemos de tal manera que no imponga eso que tú nos contabas y es esos traslados que son sumamente desproporcionados y hacen que el ejercicio justamente empiece a, a desdibujar esa igualdad de condiciones ¿no? que la mayoría de los colegios tenga la potencialidad de generar condiciones para que todos y cada uno participemos y aprendamos juntos con, con los demás sin necesidad de generar esa carga desproporcionada que es lo que dice la convención y también el comentario que es lo que hace que los ajustes razonables no funcionen esa carga desproporcionada para alguna de las partes que intervienen en el proceso. Ok, sí, yo creo que ahí, en eso que dices nos da entrada al tercer componente, que es la adaptabilidad, o sea, llevamos acceso, asequibilidad, okay. que lo llamamos mejor disponibilidad, sí. y el tercero tiene que ver con la adaptabilidad, que es central en los procesos de educación inclusiva y es lograr que la oferta educativa se adapte a las circunstancias y condiciones de los niños. Y eso nos pasa no solamente con los niños con discapacidad, y muchas veces los maestros no lo reconocemos. Y es esa capacidad maravillosa que tiene la enseñanza de ser flexible. Ese maestro que llega en la noche a su casa y se encuentra con esa sensación terrible, le preparé mi clase hoy y nadie me entendió. Mañana lo tengo que intentar de otra manera. ¿sí? Tengo que adaptarlo. En muchas, a todos los maestros nos ha pasado, con todos los niños, que la cartilla o el libro o la tradición nos dice hay que utilizar esta didáctica particular. Y uno llega al salón y ese día no funcionó. Los niños no entendieron nada. Llega uno frustrado soy el maestro más malo del mundo, no sirvo para nada, pero por la noche se inventa otra cosa y hace que la enseñanza sea una profesión dinámica, un oficio creativo y que se adapta a las circunstancias. Ese día estaban los pelados absolutamente fuera de foco, lo que fuera, pero sí hay una, un intento de ser adaptar a las condiciones, y la convención, y pues siempre hablamos en educación inclusiva, de un término que es clave, que son los ajustes razonables. Sí. Eso que tú estás diciendo. Digamos que yo flexibilizo los contenidos, los ajusto, hasta un punto en que no sea una carga exagerada para ninguna de las partes. Por supuesto no podemos pretender que todos los colegios de una ciudad como Bogotá, Total tengan intérpretes, tengan modelos lingüísticos o que tengan todo un aparataje para tiflológico para la enseñanza de los niños ciegos, pero hay que hacer mecanismos de adaptación. Si el colegio está lejos, pues una forma de transporte, ¿sí? que no sea a carga de la familia. Es decir, la creatividad... Eh, creer en que nuestro oficio de maestros es un oficio eh, creativo y realmente innovador. Por eso digo yo que la educación inclusiva es innovadora. Y el cuarto término pues, sería la aceptabilidad. Es decir... Que los contenidos de la condición sean pertinentes cuando hablamos de aceptabilidad es que el derecho a la educación pasa por el acceso como les he dicho, pasa porque sea disponible la oferta educativa pasa porque sea adaptable a las condiciones pero también que sea pertinente para las necesidades y condiciones del niño lo que llamamos una educación pertinente se nos ha ido poco a poco perdiendo, en el sentido en que vivimos en, en, en la educación, una tensión muy fuerte entre la autonomía y la estandarización. Cuando se habla de la autonomía escolar, es que los colegios tengan la posibilidad de organizar sus currículos y sus prácticas de acuerdo a las circunstancias particulares en las que se oferta la educación. El otro día contigo hablábamos, por ejemplo, lo que significa tener un colegio o hacer educación en una zona, en un territorio nacional, en una comunidad indígena. Es cierto, eh, tiene unas exigencias particulares, pero siempre hemos creído de alguna manera, y este es un tema un poco difícil para mí explicar, y tiene que ver con, con la equidad, Hemos pensado que ser equitativo es que todos los niños tengan los mismos contenidos. ¿Sí? Que lo equitativo es que el niño que está en Guainía tenga las mismas oportunidades educativas de que está en Bogotá. Que, y eso significa que todos tengan los mismos contenidos, las mismas prácticas, los mismos logros, las mismas metas, y que eso es lo equitativo. Y lo que hemos aprendido en estos 30 años de lucha con la educación inclusiva, desde la declaración de Salamanca del año 94 hasta ahora, es que la equidad no es dar a todos lo mismo. No es un problema de normalizar o de estandarizar, sino es un problema de poder flexibilizar de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada quien. Y que aquellos niños, que tienen digamos unas condiciones particulares, requieren de compensaciones, de apoyos que les permita eso, o que determinadas comunidades tienen unas prioridades, y cuando hablamos de aceptabilidad y de pertinencia en la educación, estamos hablando de que la educación sea equitativa en ese sentido. No sé si me explico, pero lo que es importante es que nos despojemos de esa idea de uniformizar la educación. Entonces vivimos una contradicción en la política educativa. Por una parte nos dicen, hay que garantizar la equidad en términos de estandarización y al mismo tiempo flexibilizar. Entonces los maestros, por ejemplo, lo viven con las evaluaciones. Logros estandarizados. ¿Mm? Sí. y contenidos particulares por ejemplo pasa mucho con los exámenes nacionales o ese tipo de temas entonces hacer la educación aceptable pasa por ajustar no solamente las prácticas educativas sino los mismos currículos y contenidos y dar cierta autonomía y para los niños con discapacidad esa flexibilidad es fundamental Diseño universal, sí, ¿cierto? Digamos posibilidades universales, Ajá. pero con cierta, yo no sé cómo llamarlo, entrancado a una condición particular donde vive el, niño, el territorio. El derecho a la educación se hace en los territorios, no es un discurso. Ajá. Y creo que... No que eso... Ya me tocó tomar agüita, me perdona que quizá... estaba... No pasa nada. Quizá que me está ahogando ya. No pasa nada. Creo que, que es importante entender eso que nos planteas, y es que el diseño universal no es una postura contraria a los ajustes razonables que se, que se propician para los estudiantes. Al algunas personas lo que se piensan de pronto, de la manera que se ha presentado también, ha influido, es que hacemos con unos estudiantes la aplicación del diseño universal del aprendizaje y con otros hacemos, no, lo exacto, lo hacemos sí, razonables como si fueran temas aparte, categorías diferentes, un poco en el ánimo de seguir categorizando un poco las respuestas y no a generar respuestas holísticas y siento que es importante que empecemos a integrar en el marco de las prácticas pedagógicas de los escenarios de planeación pero también de las secuencias didácticas que hacemos en las aulas que es donde en últimas se materializa y se tiene que materializar todo el proceso que empecemos a articular no solamente secuencias didácticas con diseño universal del aprendizaje, sino que en esas secuencias didácticas también están ah, incorporados claro. los ajustes razonables. Parece uh -huh. algo obvio, pero es algo que en realidad en muchos contextos no se está dando, sino que se está dando de manera separada. Claro, y, que... y mira que, que, digamos, también es un tema político difícil. Por ejemplo, muchas personas piensan que toda esta carreta del derecho a la educación es un discurso barato, porque lo que se trata es de garantizar una estandarización y una garantía de calidad. O sea, digamos, hemos escuchado muy fuertemente en los últimos años esa idea de calidad de la educación, Ajá. como la unificación de los logros, como la educación pertinente en el sentido de la preparación para la vida práctica y para una vida práctica muy similar para todos, donde digamos de lo que se trata es que la gente desarrolle unas competencias básicas para un mundo competitivo, donde los talentos no caben muy fuertemente y de alguna manera yo creo, es una opinión muy particular, que cuando se dice educación inclusiva de calidad, pues le estamos hablando de otro tipo de calidad, de otro discurso de calidad en nuestro país, digamos de los años 2000 para acá, y eso es en América Latina en general, se impuso un pensamiento de lo que se llamó la reforma educativa. La reforma educativa basada en la descentralización del sistema educativo, pero al mismo tiempo en la estandarización de los logros y los contenidos. Y cuando nosotros hablamos de flexibilidad, estamos hablando de una educación de calidad en el sentido de una educación capaz de darle respuesta a esas condiciones, situaciones y necesidades de la gente y no solamente la obtención de unos determinados logros. Pero digamos que estamos en la minoría, Sara, no vamos a decir ahora que este discurso se imponga Digamos, el año pasado, como tú sabes pues hubo una, un acontecimiento muy importante en Cali, que fue el Foro de Inclusión, Educación de Calidad que promovió la UNESCO, que digamos se centró mucho en el tema de la discapacidad, pero que tenía que ver sobre todo con, con esa posibilidad de cómo entendemos la calidad cuando hablamos de unos, unos, una educación flexible. Y se dio todo un debate, ¿cierto? Entre esa visión de la equidad, que se justifica, es justificable, de equidad es dar a todos lo mismo. Y tenemos que romper un sistema educativo que es desigual en un país que es desigual, donde tenemos aparentemente una educación para pobres, aparentemente no, en realidad. Ajá. Un sistema educativo con menos horas, con menos recursos, con menos posibilidades para los niños, y al mismo tiempo una educación de élite, que es lo que se vuelve el modelo de calidad. Entonces, y al mismo tiempo hablamos de una educación flexible. Y ahí hay todo un debate educativo que en la educación inclusiva y quienes trabajamos con el tema de la educación de las personas con discapacidad, aparentemente no queremos dar esa discusión. ¿Sí? Digamos que nos enconchamos en sí. nuestros temas, pero el tema político está por detrás de eso, ¿cierto? Digamos, es un logro muy grande que el sistema educativo colombiano pueda declarar hoy que tiene casi 200.000 niños con discapacidad. El de 41421 21 nos da toda una cantidad de logros. Pero seguimos con unas barreras que vienen de la estandarización, en mi opinión. El maestro de química de décimo grado, que tienen la obligación de preparar a los chicos para un ICFES estandarizado que ha sido formado en unas licenciaturas muchas veces también estandarizadas y todo se nos llena de ICONTEC, de estándares, de formatos y uno a veces se aterra que los colegios tengan más formatos que corazón pero eso es otra nostalgia que uno tiene ya de había una pregunta que, que ya la, la abordaste y es justamente cómo se entreteje la calidad, la equidad y la inclusión. Y es no podemos sí. hablar de calidad sin hablar de inclusión y no sí. podemos hablar de inclusión sin hablar de equidad. Y, y, Ni de pero, calidad. Claro. Uh -huh. Y los tres conceptos deben, deben ir articulados un poco en esta comprensión. Por eso mismo esa reflexión que tú nos dabas es muy importante y muy potente al principio de la conversación y es la educación inclusiva, no es la educación de cara a un grupo poblacional, es toda una reivindicación y toda sistema. una transformación de los componentes del sistema, en los diferentes niveles del sistema, de los actores y de las unidades de gestión, uh -huh. de todo ese sistema educativo. Estamos peleando es por una nueva escuela. Exactamente. ¿Sí? Digamos, por otra escuela y eso nos va a costar un poco de tiempo. Y digamos que estamos en una situación de debilidad. Pero, pero es una discusión que tenemos que dar y que yo invito a los maestros a que la piensen y que la tomen como una discusión importante. ¿sí? Digamos, hay, hay manifestaciones de eso. Por ejemplo, la contratación de los maestros de apoyo, que sigue siendo una cosa anual, que no forma parte de la planta, como si fuera algo accesorio. ¿Sí? Para los niños que nos llegan accesorios, bueno. En fin, Sara, yo creo que... Y mira que ahí sí se, se amalgama mucho esa, esa postura política, porque si lo que estamos haciendo es pelearnos y lucharnos, una nueva escuela, claramente una nueva escuela, genera reflexiones en torno a para qué educamos, cómo estamos educando, qué tipo de país queremos, y ahí hay de, de base muchas muchos eh, argumentos políticos también que legitiman la escuela, que categoriza la, la escuela bancaria y, y demás procesos que hay ahí alrededor. Exacto, y yo creo que también nunca olvidar que el tema son los niños y las niñas y los jóvenes, sí. Y sobre todo, la pelea por lograr que las personas con discapacidad, en este caso, puedan ser personas independientes en medio de su dependencia. Como tú sabes, hay todo un movimiento entre las personas con discapacidad por la vida independiente, por la igualdad jurídica y la capacidad jurídica, por el hecho de, de, de la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas superar la minoría de edad con la que siempre se ve a las personas con discapacidad. Pero a mí me preocupa mucho el hecho de que a través de la educación inclusiva contribuyamos a que las personas con discapacidad se vean a sí mismas de otra manera, se fortalezcan en su autonomía. Es posible que una persona dependiente sea independiente al mismo tiempo mi dependencia física, auditiva, visual, incluso intelectual, hace que yo pierda mi capacidad de ser una persona que pueda decidir mi propia vida. Y ahí se juega la inclusión. Es decir, el hecho de ir al colegio tiene que ver también con la formación de la mentalidad de las propias personas con discapacidad, que creo yo, y eso me genera muchos problemas, pero lo creo, somos muchas veces la principal barrera para la inclusión, las mismas personas con discapacidad y sus familias, por el deseo de ser protegidos, por los temores que tenemos, por el hecho de de alguna manera de, de ejercer nuestra independencia con lo que eso implica para cualquiera persona en este mundo, ¿cierto? Entonces el hecho de estar en la minusvalía que es un término que supuestamente ya no se utiliza, pero que se vive por todas partes. Y ahí creo yo que nos jugamos mucho. Rafa, ¿cuáles serían las metas finales de la educación inclusiva? Yo creo que esas, digamos. La transformación del, del por sistema. Una, de, la, por una parte, la transformación la de los individuos, creo yo. El otro es la construcción de una sociedad democrática hacer inclusión es hacer democracia aceptar la diferencia ¿sí? aceptar que la diferencia implica muchas veces aunque tampoco le gusta a mis compañeros limitación yo por ejemplo no soy muy partidario del término discapacidad funcional o algunos compañeros que hacen estudios críticos eh, sobre discapacidad se niegan a aceptar que hay deficiencias o limitaciones yo no puedo caminar y no lo puedo hacer desde que tengo edad desde que me acuerdo a mí me dio polio a los siete meses y siempre he sido muy consciente de que no puedo caminar uh -huh. ¿Sí? no quiere decir que yo tenga otra forma de desplazarme, lo tengo la silla de ruedas, y he podido, por fortuna, viajar, estudiar, moverme, he encontrado ajustes, apoyos, todo este tipo de cosas. Pero eso no quita que haya una deficiencia, ¿cierto? Y eso está vinculado a una condición social, que es muy importante en un país como Colombia. La inclusión también es una lucha contra la desigualdad social, porque la condición de pobreza es determinante las personas con discapacidad viven la doble condición de pobreza. Es decir, una familia con un niño con discapacidad tiene mayores gastos y está más cerca a la pobreza. Una familia pobre tiene menos mecanismos de acceso a la salud y a la protección de los niños y hay una mayor incidencia de discapacidad en esas familias. Pero digamos es reconocer que hay una limitación que es superable pero existe y que se necesitan mecanismos de compensación los ajustes los apoyos y las adaptaciones no son formas de normalización pero sí son formas de compensación y ahí hay toda una discusión sí porque digamos el, el carácter crítico de la discapacidad está en entender que hay un discurso social pero también hay una realidad social y lo último que yo diría es que para muchas personas el discurso de la inclusión es un discurso hegemónico que se ha impuesto okay. que se ha vuelto casi como una moda cierto que primero atentó contra la educación especial yo creo que lo que le propone la educación especial es otra forma de ser no en instituciones marginadas okay. Que es, una, es un discurso que, que se ha impuesto a través de los mecanismos internacionales y se ha vuelto hegemónico, es cierto, pero no podemos olvidar que es una conquista, es decir, esas personas que en los años 70 empezaron a ir a las universidades, los que empezamos a ir a los colegios también en los años 70, lo hicimos con el convencimiento de que era un derecho, y que teníamos que pelear por eso. Por eso siempre en estos días se recomienda tanto a todos que vean el, la película Cream, Camp Campo, ¿cierto? Que literalmente quiere decir el campamento de los tullidos que está en Netflix y que yo creo que todos han visto en estos días, y que lo puedan ver. Es decir, el discurso, el, la pelea que tuvo que darse por ese derecho a la inclusión. Y que no es una pelea solamente personas con discapacidad. No, no, en, no, no, no, En un escenario que, que compartí con Astrid el año pasado, con Astrid Cáceres, me sí. parecía muy bello cómo ella planteaba los antecedentes de la educación inclusiva, porque lo primero que ella hizo fue situarnos en cuál fue la primera persona afrodescendiente que fue a una escuela en la que no había ninguna persona afro. Claro. ¿Cuál fue la primera mujer que llegó a un a escenario educativo? ¿Cuál fue la primera persona indígena que se ganó su derecho porque fue una ganancia que además costó en su momento el que nos, no, no nos preguntáramos por qué está acá y este que hace acá y qué hace acá metido y no es mejor que, que esté afuera creo que entender la, la educación inclusiva como una conquista nos hace entender también que fue una conquista en términos de derechos y que nosotros no podemos ir en contra de los derechos. Y de, de los profesores y de los profesionales que estamos alrededor de los procesos, a entender que nuestro lugar y nuestro rol, nuestro accionar, tiene que ser apoyar esa, esa garantía del derecho de todas las poblaciones. Y me, me, me genera eso una reflexión que me ha estado rondando la cabeza en los últimos días y es la diversidad no se escoge un poco encaminada con escriar cuando habla de la pedagogía, de la diferencia, y es nosotros no podemos decir que Rafa sí puede estar en la escuela porque es que Rafa se comunica sí. de manera oral, y es que Rafa reflexiona de manera muy profunda, pero una persona que no se comunique de manera oral, o una persona que sí. no tenga estas características específicas que yo considero son prerequisitos para que la persona pueda estar, Correcto, pueda sí. acceder, pueda participar, estén estén participando en igualdad de condiciones en la escuela, la diversidad nos escoge cuando nosotros hablamos de que la educación inclusiva es aquella que responda de manera pertinente a la diversidad, tenemos que ampliar esa categoría de diversidad, no entender que la discapacidad es sinónimo de diversidad, sino que la, la discapacidad es una de las formas de ser diverso Exacto. en este mundo, pero que también está la población LGTBI, que también ha, ha sido segregada y ha sido excluida de los escenarios educativos, pero que también está la población afro, pero que aparte de eso, todas las personas que se supone no tenemos etiquetas, no tenemos diagnósticos y que se supone que somos las personas sin diagnóstico, también somos diversas y que en ese sí. sentido no puede pasar que porque tú tengas una etiqueta tengas que generar más luchas o generar más esfuerzos para, para, para estar en un lugar, y creo que, que eso es importante entender, a veces suena muy obvio, pero cuando hablamos de educación para todos, es entender que todos es en realidad todos, que no podemos poner requisitos. Es, es, es todos. con todos. Exacto. Es para todos y con todos. Y, y yo creo que eso que tú dices es muy importante sobre todo en países como el nuestro, donde hay tanta marginación que no tiene que ver con la discapacidad. Como tú dices, a mí siempre me decían Ah, es que usted, es que usted, es, ¿sí? ¿Cómo la que me decía, nos olvida muy rápido que usted no es discapacitado, ¿sí? Porque habla. Y entonces yo me acuerdo que eso lo utilizaba uno en el colegio terrible, ¿sí? Porque el profesor al principio le hablaba a uno, buenos días, sí, el vocalizan, y cualquier cosa que uno decía les parecía maravilloso. Entonces era casi como una utilización. Pero sí está un poco el tema de que hay como que la gente cree que es un problema ir ampliando los rasgos de normalidad. ¿Sí? Primero, excluimos a todos los discapacitados. Después, no, ampliemos un poquito y le damos entrada a los que tienen silla de ruedas, porque esos son más o menos normales. ¿Sí? Después ampliamos un poquito más a los ciegos. Ahora, los sordos. La discapacidad intelectual todavía es difícil. ¿cierto? Aceptamos a los gays, pero a los trans no, uh -huh. sí porque ya es demasiado evidente, y es como si fuéramos moviendo el umbral de la normalidad, como tú dices de lo que se trata no es de eso, sino es al contrario, cómo movemos nuestras propias prácticas. No y se sabe... También... Y también sí. la discapacidad psicosocial. Yo ya voy a empezar a leer los comentarios. Habíamos sí, planteado preguntas moderadoras y creo que uh -huh. a la luz del ejercicio hemos abordado la mayoría de los aspectos, los componentes de la educación inclusiva, uh -huh. que implica pensarse la educación inclusiva, claro. como un derecho, la Pero relación... Pero nos hemos alargado un poco, ¿no? Un poquito, sí. Entre sí, calidad, aunque la inclusión. por eso. No, no te afanes que, que igual creo que, que lo importante es, es entender todas esas implicaciones que tú nos planteas claro. porque que justamente esas reflexiones nos configuran el, el saber hacer en la práctica Entonces, pero se nos va a pues, ir la gente yo creo, ¿no? se nos va a ir la gente, no, pero ya estamos leyendo acá, <risa> acá los comentarios de las personas piden que por favor digamos cuál es el, el nombre específico de la película y dónde se puede encontrar la película, qué referencias la película se llama Crip Camp es ¿Sí? C-R-I-P Uh -huh. Y Bien. CAMP C -A -M -P. quiere decir campamento tullido. Campamento. CRIP, todas las teorías del CRIP uh -huh. son las teorías críticas de la discapacidad en inglés. ¿Sí? Digamos que es eh, el equivalente a las teorías queer en, la, en los discursos LGTB, pero es, digamos, eh, ese tema. Sí. Y la película trata simplemente de un campamento en los años 70 en Estados Unidos, donde surgió el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, y es un, un documental que financió la Fundación Obama, del presidente Obama, y, y es muy bella y está en Netflix. Perfecto. También creo que la encuentran en, en, en YouTube. Listo. Eh, nos dice Gloria Vistizabal que algunas veces... Cuando no nos pensamos que la educación inclusiva está ligada también al aprender, sino a esa suerte de chévere, porque igual está socializando, que, que pasa ah, en los sí. escenarios, eh, se van obviando las habilidades propias, el desarrollo de habilidades y lleva que, hasta, que estudiantes puedan estar hasta siete años en un mismo grado esperando a, a pasar o, a, o alcanzar esas metas. Yo creo que Gloria en eso tiene muchas razones. Fíjate que con Colombia hizo mucho daño que durante un tiempo hablábamos de integración de los talentos excepcionales y de los niños con necesidades educativas especiales. Como si los niños con necesidades educativas especiales no pudieran tener talentos. Sí. ¿Eh? Eran como dos mundos distintos. Y sí nos pasa mucho, digamos, que la función protectora, yo creo que eso se origina en el carácter protector de la escuela, ¿ves? y que que muchas veces nosotros menospreciamos, pero que puede tener una gran importancia para una familia, que el niño encuentre comida, ¿sí? uh -huh. digamos lo que significa, yo creo que la gente no se da cuenta de eso, en una ciudad como Bogotá, 800 mil raciones de comida al día, 600 mil raciones de comida caliente, es el Estado alimentando a unos niños, que encuentran ahí unas oportunidades de nutrición que probablemente no tendrían muchos de ellos y esa función protectora es importante que el niño está siete años en primero de primaria bueno no es correcto pero yo creo que la maestra que está detrás ahí protegiendo el curso puede que lo haga con un sentimiento equivocado pero lo hace con un sentimiento de protección y ese carácter de protección lamentablemente en Colombia es muy necesario. Es que tenemos muchos niños por fuera del sistema educativo, sí. muchísimos. Tú lo sabes y en qué condiciones. Mauricio Molano dice: super gracias por esa claridad sobre la coexistencia entre el diseño universal del aprendizaje y los ajustes individualizados. Muchas gracias a Mauricio. Sí, un saludo, a Maur perdona que me meta ahí, Sara. Dale. Un saludo a Mauricio. Y ellos han hecho un trabajo que ha sido muy importante, que es, creo que me estoy equivocando, Mauricio, él nos puede corregir, la Biblioteca Azul, que han hecho un compendio de publicaciones sobre educación inclusiva, que tendrá distintas perspectivas, pero que ha sido un trabajo muy importante y que recomiendo mucho. Y yo creo que Mauricio nos podría compartir el, el enlace. El enlace. Justamente Rafa, Mauricio va a estar conversando con nosotros por medio de un Instagram live el 11 de junio sobre bibliotecas ah, y okay. que sentimos, que, que es muy importante también. Me pareció un esfuerzo muy importante y los felicito. Lo que fue muy sí. difícil fue entrar al lanzamiento, pero bueno, eso es una crítica <risa> sí. que después hacemos. Previa, previa nos dice, la discapacidad psicosocial también requiere una nueva forma de enseñanza, inclusiva y con ajustes razonables. Es un tema complejo que requiere reflexiones más profundas que involucren también el tema del estigma. Creo que, que ese es un reto que tenemos en Colombia muy fuerte y que eh, a nosotros nos está llamando también a generar acciones y es la discapacidad psicosocial en Colombia es el segundo mayor reporte en el sistema de matrícula. Claro, puede ser un tema de mal registro, mal reporte y demás, pero es un llamado de atención bastante amplio en el que tenemos que también reflexionar sobre nuestro rol como profesores y, no, y la respuesta no puede ser simplemente remitamos al sector salud para que haya un proceso de medicalización o haya un proceso externo porque pedagógicamente no hay nada que hacer. Uh -huh. pero... Yo tengo mucha esperanza en que ustedes los jóvenes, eh, tú por ejemplo, y, eh, tomen en serio el tema de la discapacidad psicosocial, porque digamos en nuestra generación era un tema solamente de salud y aparentemente era insuperable el tratamiento y la atención educativa a los niños y niñas con discapacidad psicosocial y yo me acuerdo de maestro hace 30 años 20 años que muchas veces entraban hablando contigo hace poco me acordé de eso Sara que entraba la enfermera de los salones por la mañana era un colegio de élite, muy bilingüe, muy elegante, y entraba con ritalina por la mañana, que era, ritalina es un medicamento para quitar la ansiedad, que le daban a los niños, a los muchachos de 13, 12 años, eh, en los primeros cursos del bachillerato que se llamaba, y les daban ritalina, y me perdonan la palabra, pero era un aguevador de niños. O sea, digamos, es una condición... Y la medicación siempre ha estado vinculada a las personas con discapacidad psicosocial en los ámbitos escolares. Y creo que además de la medicación y el tratamiento, se necesitan estrategias educativas y estamos carentes de realizarlas. Totalmente. Y Ángela Medina Suárez dice, respecto a lo que dice Rafael sobre la limitación, nos ha sucedido algunas veces como profesionales de apoyo al enfrentarnos en la misma escuela, a la hora de recibir el diagnóstico, a la misma familia, al estudiante que le cuesta reconocer y aceptar ciertas condiciones. Y creo que, que es importante que encontremos también un punto de equilibrio, y creo que este es, es mi mensaje final, ya lo, lo voy cerrando para que también Rafael nos pueda apoyar con su mensaje final, pero creo que es importante encontrar ese punto de equilibrio que nos da la definición de discapacidad de la convención. Para mí ha sido muy iluminador trabajar alineada a la definición de convención, de la convención que da sobre discapacidad, porque dice: es el resultado de la interacción entre una persona con ciertas características de funcionamiento que se llama limitaciones, más las barreras del espacio y de los entornos que configuradas y de manera, en la, la manera en la que interactúan, dan como resultado la discapacidad. Creo que es muy importante entender estas características de funcionamiento particulares en la población, entenderla en clave de apoyos, no entenderla por entenderla, entenderla en clave de apoyos y ajustes razonables, pero también otro de los retos que, que también se evidencian a la luz de esta conversación es poder entender las barreras, porque en los PIAR, por ejemplo, una de las cosas que más nos cuesta en las comunidades educativas es que logramos entender la barrera como esa condición externa que disminuye la interacción, disminuye la participación, porque se sigue situando la barrera en la persona. Creo que, que el estar alineados a la definición de discapacidad que nos da la convención permite que esos problemas que nos referencia Ángela empiecen a generar un punto de equilibrio también entre entender que la discapacidad no es algo propio de un individuo, pero tampoco es algo solamente de un contexto, sino que es el resultado de la interacción entre estos dos factores. Rafa, te agradezco infinitamente. Lo has dicho que hayas... perfectamente. Sí, dime, perdona. Te, que te agradezco que nos hayas acompañado y que te pido que, que nos, nos ayudes como con el mensaje final para empezar a despedirnos de este espacio. Ok, no, eh, pues ha, ha sido un gusto realmente, me disculpan pues todas las, lo agotador que pueda ha podido resultar y será siempre un gusto y, y creo que que el mensaje final es entendernos como ciudadanos, como parte de una comunidad. Digamos que, que pues somos todos diversos, todos necesitamos de la educación inclusiva, eh, la educación para todos es hacer una educación con todos. Durante una época hablábamos de una, escu una escuela para todos, yo creo que hemos aprendido que lo que necesitamos es muchas formas de escuela para todos. Cuando decíamos una escuela para todos en los tiempos de la integración escolar, claro que eso no ha sido lineal, pero si no es que haya una época y se haya acabado y ahora estemos en otra, sino que eso se va mezclando. Hablábamos de la idea de una escuela para todos en el sentido en que aspirábamos a que los, los niños se podían adaptar a la escuela. Y lo que estamos diciendo es es la escuela la que debe adaptarse a los niños y que la superación de las formas de marginación es un triunfo de la democracia y es un triunfo de todos nosotros como, como personas que creemos en la transformación de la sociedad. Y transformando la educación y a través de la educación inclusiva creo que podemos transformar nuestra sociedad para todos en un mundo que tiene una desigualdad prácticamente inaceptable. Y gracias, Sara, a ti y seguir adelante con esta tarea tan bonita y siempre pues por acá dispuesto. Muchísimas gracias, gracias, Rafa. Muchísimas, Rafa. A las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias también por acompañarnos. Saludos a Juan Carlos, a las personas que nos escucharon desde Guatemala, desde Perú, que, que han estado ahí, y a las personas que están en Colombia, en las diferentes regiones, como Pereira, Norte de Santander, que siempre están ahí pendientes, de verdad, un abrazo hasta el lugar. En el que estén, es un gusto que, que compartan con nosotros estas reflexiones. Les cuento que el próximo mes vamos a tener varias conversaciones. El primero de junio vamos a estar conversando con Carolina Patiño, una madre de, de, de dos personas, una persona con discapacidad intelectual y una persona con talentos excepcionales. Eh, uh -huh. Vamos a estar hablando sobre una estrategia que ella desarrolló, un libro que se llama La Maestra Amarilla, que también está a puertas de ser publicado, Vamos a estar hablando sobre escuela y discapacidad, mapeo de apoyo pedagógico, biblioteca azul con Mauricio. Vamos a estar hablando también en junio a cerrar este, este Facebook Live que tuvimos con Damaris Castellanes de la Asociación Guatemalteca con el Autismo, cerrándolo con ese espacio que les prometimos sobre preguntas y respuestas sobre trastornos del espectro autista. Y el 25 de junio vamos a estar hablando sobre sordo-ceguera, porque el 27 de junio es el día. Del, de las sordostigera, entonces para que se programen vamos a subir también la ficha en la que les contamos esas fechas es un gusto estar con ustedes, saben que pueden encontrar información con nosotros en Facebook, en Instagram en Twitter y en Youtube y en todos lados nos encuentran como Corporación de GK. un abrazo Rafa, muchas gracias sí, Gracias, por estar muchas aquí gracias viendo. a todos. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos el día lunes, que estén muy bien. Ok Bueno Sara, muchas gracias